que se me han abierto los ojos, parecía que los tenía dormidos, al caminar por el mundo, tan inocente y tan puro, y mira que te lo juro, que no hay rencor en mi alma, por el contrario mi cielo, de un solo golpe, me hiciste besar el suelo, atormentado de celos, pensé en quererme matar, pensé en quererte matar, y pensé en quererlo matar, pero de qué sirve la muerte, cuando el pecado ya está, mejor me alejo en silencio y que quede entre los dos la verdad. Que se me han abierto los ojos, parecía que los tenía dormidos, que la traición y el engaño jamás lograrás cubrir. Porque aunque no me lo creas, ni de mi boca salga un murmullo, no tendrás dolor más grande en el mundo que haber pisoteado mi orgullo. Camina mujer de frente y no mires hacia los lados, que por el amor que te tuve, y quizás aún que te tengo, aunque me voy de celos envenenado, prefiero saberte viva, aunque no estés a mi lado, que se me han abierto los ojos, y tú, aún los traes cerrados.